Bien, Dios le bendiga. En esta parte del curso tenemos hablando de los catálogos en Lightroom. ¿Cómo explicarle esto? ¿Cómo explicar qué son los catálogos? Supongamos que tengamos una revista uh, que tiene, digamos, muestra de cortinas. Bien, entonces en esta revista se encuentra, digamos, el listado de las cortinas existentes. Ese listado yo puedo um, subrayarlo, yo puedo, digamos, seleccionar, clasificar, sobreescribir, escribir en las hojas e incluso yo puedo romper una hoja en caso de ser necesario. Ahora bien, ¿para que yo muestro este video acá? porque esto es un ejemplo claro de lo que es un catálogo en Lightroom ya que el proceso que yo hice aquí las cortinas que yo eh, subrayé en dicha revista que también es un catálogo pero digamos físico es lo mismo que pasa con Lightroom las fotos que yo obtengo en Lightroom, se almacena en un catálogo son digamos copias virtuales y que yo puedo también hacer lo que vimos en el catálogo físico rayarla, yo puedo editarla y no se, va, no se verá afectado las fotos originales entonces esto es lo que hace Lightroom para hacer esto Um, vamos aquí y aquí podemos abrir nuestro catálogo existente normalmente Lightroom cuando usted lo instala crea un catálogo por defecto en la carpeta de imágenes ubicada en el sistema operativo en el disco C esto no recomiendo a que usen este catálogo porque con el tiempo eh, mientras más fotos te inserta entonces va a ocupar cierto espacio en el disco duro y puede provocar que su sistema operativo comience a trabajar lento ya que dicho sistema operativo se encuentra en el mismo disco duro de su catálogo original. Lo recomendable es entonces crear un catálogo nuevo y ponerlo, digamos, en otra ubicación. Que no esté en el disco C, sino en otro disco. Bien, para así, digamos, evitar ese inconveniente. Ya para acabar con este video tutorial, nosotros podemos mmm, alterar o cambiar las propiedades o preferencias de nuestro catálogo simplemente dándole clic aquí y podemos ver entonces eh, dónde se encuentra uh, la extensión de ese catálogo los tipos de archivo que está administrando cuánto pesa mm, ahora mismo y también digamos algunas modificaciones extras de los metadatos. Espero que este video tutorial le haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.